Con respecto a los filtros genéricos, que son tres, dilatar, erosionar y matriz de convolución, agrupan varios filtros difíciles de situar en otro lugar. El filtro dilatar refuerza y amplía las zonas claras de una imagen o selección, al contrario el filtro erosionar lo que hace es reforzar y ampliar las zonas oscuras de una imagen o selección. Y el filtro matriz de convolución nos presenta un cuadro de diálogo para crear un filtro desde cero. Con respecto a los filtros de combinar, tenemos 2 el de Mezclar con profundidad, que se trata de un filtro que es útil para combinar dos imágenes o capas, y el filtro Película, que permite la combinación de varias imágenes abiertas en Jim simulando una tira de película, situándose en cada fotograma una imagen. Vamos a probarlo, abrimos una segunda imagen. y aplicamos el filtro elegimos de las imágenes que tenemos abiertas las que van a ir en la tira de película en este caso está seleccionada sin nombre 5, vamos a añadir la imagen sin nombre 6 que son las dos imágenes que tenemos abiertas podemos elegir la altura de las imágenes el color del borde y varios parámetros más. Aceptamos y ya tenemos nuestra tira de película.